Apropiarnos de algo que no es nuestro hay mucha gente que con mucha facilidad dice, no eso el actual Bolivia era el Alto Perú así que todo lo que se produce en el Alto Perú es nuestro mentira señor los estrada pacheco que ellos llevaron a Argentina en una gira que ellos hicieron un grupo de caporales y se vistieron valle bolivianos, se vistieron a la usanza de los gauchos y ellos mismos lo cuentan sombrero, de frente boteado, pantalones anchos a la manera de, de cómo se viste un argentino, profesor ha aparecido una nueva danza en, en, en la candelaria, en la fiesta, año 20 nueva danza, ¿cuál? los caporales ¿y cuáles son los caporales? y el mismo toca la música que yo la logré escribir y era para pam, para pam y yo le digo, pero sí si es la tuntuna. ¿Por qué caporales? No, le llaman caporales y el paso es más lindo, más bonito. Yo viajé a. me fui hasta La Paz. Vi la entrada universitaria el 6 de agosto del 94. ¡Qué hermoso! ¿Cómo bailan los bolivianos los caporales? Un paso elegante, lindo y debo señalar aquí hay un músico que es eh, eh, realizado en percusión Carlos Calvo y él técnicamente ha hecho el estudio de estos temas y yo debo señalar aquí un asunto el caporal que yo he visto bailar en Bolivia, por bolivianos suena un poco más lento en cuanto a métrica más lento y el paso es elegantísimo, lindo. ¿Cómo lo es la diablada? he ido a ver a la famosa diablada ferroviaria de Oruro y baila más lento que la diablada bellavista, la diablada Sorini, que baila con una agilidad y un frenesí enorme. O sea, los puneños le damos un ingrediente. No bailamos, no imitamos exactamente lo que aprendemos, pero sí imitamos, ¿eh? sí imitamos. Por ejemplo, yo compongo caporales, Últimamente, no yo jamás, me había imaginado componer un caporales, pero ahora lo estoy haciendo. Y nadie lo va a prohibir, ahí está el caporal. Estoy haciendo tu, este, Yo mi familia me vengo y arriba, yo salgo teniendo pincos. Pero hay que hacerlo. Puede ser un tema bonito, se deja bailar, simpático, pero no es peruano. El caporal no es peruano. La tuntuna no es verdad. El tundique no Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser honestos, verazos. Y reconocer que sí, es un producto boliviano. Que lo hemos imitado, que lo bailamos. ¿Quién sabe si está mejor? No lo sé. Pero hay que respetar la génesis de estas formas musicales, danzarias. Y yo esta noche he venido para decir esto por la tesis que yo sostengo, ha recibido críticas. Un historiador, un año, ha tratado de, de sustentar la teoría de que los caporales sí tienen génesis, en el plano punet, y sostiene que en la época de los incas se bailaba una danza de los kirquis, que era una danza que se bailaba con cascabel. Pero, yo juzgo de que el historiador Amigo mío, además, no es músico, porque él cómo puede comprobar que ese ritmo musical con el que se bailaban los kirquis es aporte afro y, por lo tanto, obliga a que se escriba en compás compuesto, o 12 octavos, 6 octavos, que nosotros sí le hemos encontrado. Y coincido con investigadores bolivianos en el sentido de que esto es viene de la Navidad, afro-oliviano, el ritmo del mundo